En mi devocional diario Ahora que es 7 de mayo Y bueno pues damos gracias a Dios Porque usted una vez más Se encuentra aquí con nosotros Viendo y escuchando este video Y el tema El tema de hoy Es la riqueza del pecador Está bueno el tema eh? La riqueza del pecador Vamos a ver que lo dice la escritura Ahí en Proverbios capítulo 13, versos 20 al 22 en la reina Valera de 1960 ¿qué dice el verso 20? ok, dice el que anda con sabios sabio será mm, hermoso, ¿verdad? el que anda con sabios sabio será más el que se junta con necios será quebrantado más el que se junta con necios será quebrantado es que, mira, si te juntas con gente buena y sabia Vas a aprender más y vas a saber más. Y vas a ser más sabio. Pero el que se junta con necios, pues ya tienes problemas. Porque va a ser bueno, una situación crítica y difícil. Y no hay como andar mejor con los sabios. ¿Verdad que sí? Ok. Vamos al verso 21. El mal perseguirá a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores. Más los justos serán premiados con el bien. Maravilloso, ¿verdad? Pues esto es el, el punto de este devocional, que nosotros podemos entender de qué lado debemos andar, si del lado bueno o del malo, de los justo o de los injustos, del lado de los pecadores o de los bendecidos de parte del Señor. Mas los justos serán premiados con el bien. Ahora veamos qué nos dice el verso 22 y esto estaremos terminando esta porción de las riquezas del pecador. Dice el verso 22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Son los hijos, los hijos de los hijos, los nietos. Entonces, el bueno dejará herencia, va a dejar herederos. Pero la riqueza del pecador, ojo, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Te fijas cómo vale la pena? Muy bien vale la pena. Estar del lado de los justos, de los buenos, de los que van a heredar. Porque dice que la riqueza del pecador, y de ahí el tema, ¿verdad? Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué te parece si oramos y que le digamos al Señor que Él bendiga nuestras vidas y que nos dé la capacidad y la sabiduría para vivir en la honestidad, en la verdad, en la justicia? Oremos. Padre santo y eterno y maravilloso Cuán importante y cuán maravillosa es su palabra Porque nos ayuda a entender A través de sus salmos Y de toda la escritura Señor Cuál debe de ser nuestro proceder Y mi Señor que nuestro proceder Sea en toda honestidad Con verdad, con justicia Con benignidad Con bondad, con fe Con mansedumbre Todos esos atributos Señor De un buen carácter de buena buena atención de algo bueno que hacer en la vida Señor, gracias por bendecirnos, gracias por su palabra y gracias Señor por esto que podemos estar haciendo como mi devocional diario que esto venga a ser de ayuda y que venga a ser de bendición para todas aquellas personitas que lo puedan ver y bendiga a quienes lo compartan también para la gloria de su nombre, Cristo Jesús Amén, Amén Amén